Uy. ¡Adiós! Niña craneana que nos ves Ya viene Halloween Mañana salen los chamacos ah, Bueno hay carrones que agarran el 30 y el 31 Yo era de esos pinches escuinkles Y la verdad es de mis épocas favoritas el Halloween Pues porque te dan dulces Y bueno a mí me gusta el género de terror de las películas Y pues cabrón disfrazarte Este Pues no te vas a ver muy mamón todos los días pintándote así Entonces es la época en la que puedes aprovechar y disfrutar de tu personaje favorito de las películas eh, yo, en, en la carrera de actuación yo estudié un poco una embarrada de lo que es este, maquillaje teatral y de efectos especiales, hace mucho ya cambió el rollo, ahora hay unos materiales y unas cosas que uf. yo lo que les quiero compartir es pues, un maquillaje aquí, todos conocerán aquí a mi socio mi mano derecha en todo lo que es la producción y la fotografía y todo eso el mismísimo Víctor Silva, alias el Peloso, el Pelandres. <risa> Saludos. Y como verán este, que está bien nutridito el cabrón, pues queda muy chipocles para que nos aventemos un zombie. Aprovechando, va a estar fácil porque como él ya tiene, eh, es muy flaco, pero igual podría estar gordo y lo hacemos que se vea calaco. ¿eh? Ni el Pipo ni la Macoña se quisieron dejar. Pues vamos a aprovecharlo a él y vamos a empezar. A mí lo que más me gusta usar... Que hay gente que usa mucho pincel... A mí lo que más me gusta usar son esponjas... Con un pincel es más que suficiente... Y también, si quieren este, atorarle este rollo... Es bueno tener uno de maquillajes bases... Con los diferentes tonos de piel... O muchas veces los combinas... Para generar un tono de piel X, ¿no? Ahorita no lo vamos a usar... Porque como ya compramos estos... Ya están este, bien preparados... Lo único que vamos a hacer... Es que por ejemplo... Si sí, ahorita lo que queremos hacer es un zombie y un pinche zombie se supone que es una persona muerta. Eh, un ser humano cuando se muere se va a un tono amarillón. O sea, a lo mejor llega a agarrar un verdecillo, pero no fuerte, así como. Esa como... es una fantasía, pero bueno, se le chida, ¿no? Pero los dos vamos a hacer un zombie entre estas pistolas que compre viene esta, que es como un pinche mostazón acremado Y está pues muy chido para hacer la base de que es un muerto que lleva unos dos días, un día de quebradón Siempre es bueno que tengan a la mano un aceitito, a ver, entonces vamos a agarrar, le pones tantito aceitín aquí Pero lo que vamos a hacer es que pues digo con el pincel le vamos a agarrar aquí se lo aplicando a este niño. Ahorita se ve muy cabrón, pero nomás porque le estoy poniendo ahí nomás para que no, tiene, no, no es necesario aplicar mucho porque la cosa es nomás una base así que se vea que, que está enfermo que está bueno cuando enfermo ya se quebró el güey entonces este no hay necesidad de poner mucho y esto es una base no sé Preocupen al rato que si va a tener los pinches ojos acá, no, no. Ahorita es la pura base para que se vea más muerto que el miembro de la coña. Bueno, a ya saben, ya les dije este, que me encanta el género de terror. A los ojos, y eso no le pongan mucho. Pero fíjense, con ese poquito ya parece que se lo cargó la mismísima tía de las muchachas. Ahora le vamos a poner un poquito más. Les faltó en la nariz y en los labios. Si no se ha muerto, ya se lo va a cargar la chingada en cinco minutos. <risa> ¿A poco no? ¿Qué pasa cuando... Lo que le pa ¿Qué le pasa a un cuerpo cuando se muere? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Pr primero, se inflama. Pero después, se empieza a deshidratar. Y eso es lo que queremos ahorita que se vea, cabrón. ¿Qué pasa? Cuando se empieza a deshidratar, pues empiezan a marcar gacho. Todas las... Este... La, los músculos y las arrugas faciales. Es de repente es importante tener una de estas. Eh, por ejemplo, yo aquí pues compré esta que ya trae un montón de tonos, pero yo aprendí como, como en cualquier arte que pues hay cuatro colores primarios y de ahí haces todos los demás combinando. Entonces, pues bueno, tener una. Ahora ya venían estas madres, antes eran diferentes, pero eh, aquí puedes ir haciendo tus mezclas para para irle dando entonces ahorita ya lo, lo dejamos de base pues, aunque son muchos frasquitos no tenían los básicos fíjate entonces bueno aquí ya me, ya me las ingenié y hicimos un café ok ahora sí es donde se debe, debe no, usos de haber usos de no pasarse que lo que vamos a hacer fíjate vamos a seguir nada más y nada menos que las líneas que ella tiene de expresión qué dónde sería? pues aquí aquí aquí Ahorita así nomás la vamos aplicando así nomás. Pero, este. Ahorita las vamos. Ahorita esto es nada más para darle más profundidad. Fíjense, ahorita con esos trazos que no están trabajados, ya ya se ve. ¡Ay, ojete! ¿No? Ya este niño se puede ir de aquí a pedir su calaverita. Queremos Halloween. Queremos Halloween. o su Halloween. <risa> Chule, ya se empieza a ver medio de la verdolaga, ¿no? Entonces ahora ahí ya podrías decir, ya se murió este güey, ¿no? Ahora lo que vamos a agarrar para hacer las líneas, igual esto lo podrías hacer con un lápiz de esos este, cafés que ha delineado. Pero lo que voy a hacer es que a este café que ya había hecho, voy a poner, voy a pasar un poquito de este a la paletita otra y le vamos a agregar una pizcachita para oscurecerle un poquitín una pizcachita ¿eh? si se pasan ya vale un máscara y con esto le vamos a reafirmar sus arrobosquis aguantense, la risa caro ya te vi güey. Los tiguitas, los tiguitas. fíjense cómo quieres cambiar el pex no? Eres una pistola ahora para darle más profundidad al ojal en este mismo cafecillo que hicimos aquí a ver, ahorita se le empiezan a sumir los ojos. Claro que aquí no tenemos pupilentes, pero si, si le compráramos unos pupilentes ahorita y le pusimos así, ya ya con eso, ya. Ahorita por eso no se va a ver tan muerto porque pues, va a tener sus ojos bien vibranchos Es el mismo café, nada más acuérdense de agarrarle una pizcachita de negro. En bueno, realidad, te van fantaseando, ¿no? Ahí es donde le tienen que chararte cada quien. Siempre observen a los sujetos, os lo he dicho. De los, ahora vamos con los labios. Le vamos a poner más negro el café, ¿sí? En realidad, los muertos se les pone. Dependen de que se murieron, ¿no? Pero. No. Pues este. Cuando se mueren de, de, de, de que se ahogaron, pues sí. Pero cuando no, pues este. Es como pareja. Pero como aquí vamos a fantasearle, la cosa es que se vea más hojaldra le vamos a poner más o menos del mismo café fíjense a los puros labios ahorita así a los puros labios y le vamos a fantasear porque la meta es que en la realidad no es así el pez y aquí viene con puro negro aquí es al revés le vamos a agarrar puro negro con una pizcachita del café Ahí va a ser al revés el pex. Ahora si sí, le, le podemos poner sangre en algún lado todo, pero esto es nada más una basecita y nada más para que vean que ustedes pueden echarle en imaginación pero me cae mal que se les topa este hijo de su Pink Floyd con una túnica de, cala, de, de pinche monje. este lo que <risa> entre más cerrado, sí se van, sí y con unos pupilentes de acá, sí te cajeteas, creo yo bueno, bueno, eso es todo yo mis niños, espero que les haya gustado esta pendejada que les sirva para ahora para que vayan a pedir sus dulces. Y este... ¡Qué chido, Juan! ¡Chao! ¡Vamos!